¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio. Vamos a divertirnos un rato Con Mario más Rabbids. Ya estoy aquí preparadito, tiene que ser un vídeo medianamente rápido Vale Espero sobrevivir... No sé cuántos turnos son, normalmente son 5 turnos Estrella tal... Que es el tío de siempre eh, Creo que aquí sí que... No hay novedades Así que, la primera de todo Vamos sacando A esta coordinadora tengo que sobrevivir. ¡Pum! Se van fuera de límites y molesta bastante. Mira. Como puedo... Le voy a atacar. Directamente. ¡Pum, pum, pum! Con este. Vamos a activar el garra salvaje, pero aquí... Yo creo que este con el sonidito no me va a traer lo suficiente. ¡Oh, no le golpea! ¡Qué pena! Vale. Y. Ya está, es sobrevivir. Así que. Llego aquí. Llego aquí. Así que. Aquí, aunque me acerquen, no les doy, ¿no? No. Vale. Eh... Voy a activarme esto de vista de héroe. No sé si la estoy cagando, eh. Yéndome tan cerca de ellos. Turno del enemigo. Se va a entretener con la gorrinadora. Sale uno nuevo. Me mata la gorrinadora. Este irá por el gigantón. Salvaje. Así que, cero preocupaciones. ¿eh? Uh, este Este creo que no me enfrente contra él Le ataca y me lo mata, ¿no? Ahora sigue así Fuera No activa nada Es verdad, puse lo, el árbol de habilidad Vamos a poner a esta Y mira esta Me viene bien Porque activamos otra gorrinadora no sé si le puse también la recuperación de spark. Vamos a ponerlo lo más lejos posible de este y como es sobrevivir, yo creo que. A ver, no creo que se acerque lo no suficiente, pero vamos a activar esto ya que lo tengo. A menudo, ya os digo, va a ser un vídeo bastante. Va a ser solo esto, yo creo. Vale, porque necesito que sea un vídeo rápido. Vale, se mete aquí. Uf, vale. Vale, me preocupa la pitch. Me preocupa la pitch, pero tenemos coordinadora. Mola lo de los Spark Porque les entretiene Vale Vamos a quedarnos aquí No le voy a atacar Es que... paso Y con este Vista de héroe Y vamos a debilitar a este No puedo atacar ninguno más Perfecto. Yo creo que es suficiente. Es que no le voy a dar al contragolpe, no creo que llegue. Para darle contragolpe. Estable otro nuevo. A ver, yo creo que sobrevivir voy a sobrevivir. Mm, mm, mm. Voy a activar esto Y... Es el que más vida tiene Voy a activar esto Es el que más vida tiene En este caso voy a ¿Eh? no. La curación no Y creo que lo voy a poner Dale. Hacia aquí Voy como... A sacrificarlo un poco, por así decirlo. Uf, es que el garra salvaje se va... Se mueve. Se va a mover, ¿eh? Voy a ponerlo aquí. Que solo me... dé un golpe. Mmm... No voy a activar con Mario nada. Y esta lo más lejos posible. Pero. Pero vamos. Eh... Con Mario puedo atacar a alguien. No puedo atacar al otro. Así que. Nos vamos a ir. Con el siguiente turno a ver qué pasa. ¿Este se mueve genera otro? No, no ha generado Buah, ráfaga, fuera de límites Va por este vale No, el contraataque, qué burro Y lo vuelve a atacar Buf Un turno restante ¿eh? Vamos a sacar a este no me he dado cuenta de lo del contraataque ¿eh? Parece absurdo Pero hay que separarlos Quizá no es la mejor jugada que he hecho Pues es que aquí sacrifico a Ravismario Mario Y ya está Sacrifico a Ravismario Mario con un poco de suerte Solo y ya está Y ya está, es que tampoco creo que me merezca la pena El darle una poti para curarlo No Si ese no me ataca, no llega el resto. Solo esto. Prefiero que me mata Rabbit Mario. 500. Y ya, a sobrevivir. Y punto peloti. ¿Moneditas con quién? ¿Con Mario? ¡Vamos aquí! Pues estoy haciéndolo fatal! ¡Súper desordenado! Bueno, 578. Vamos a empezar a comprar... ¡Ay! Champiñones que nos den vida. Y listo. el Vale, pues ya está Siguiente Nuevo hueco de Spark Que eso nos viene espectacular Que ya se empieza esto a poner difícil Vamos a ver Aquí Voy a cotillear si ese es un enemigo Que no me había enfrentado a él 22, tío, todavía Cabo Nomar. A ver eh, Los sparks del centro los tengo Sí, tengo los dos Y Edge ¡Uf, fetch, ¡Uf, fetch, Dos Spark y un Prisma Dorado. ¡O Edge! Creo que voy a ir por el centro, eh, Juanita. Juanita, creo que sí, eh. Creo que sí. Bueno, no voy a hacerlo en este vídeo, así que ya en el siguiente lo pensaré. Vamos a ver los Prismas de Habilidad... Vale, vamos a gastarlos, personalizar, eh, la técnica, darle potencia a la técnica, alcance de arma, tampoco me está haciendo falta. ¿Y esto qué es? Eh, daño si el primer objetivo es una baja, nada, eso no me interesa, esto tampoco. Pisotón, lo del pisotón, igual es bueno. 70, tampoco es mucho, vamos a darle... Carga adicional de vista de héroe. Esto que solo sea uno es brutal. Vamos a darle así. Vamos a darle con Rabbid Mario. Con Rabbid Mario daño de arma. Yo creo que le voy a subir esta vez. Porque la técnica, el alcance me da un poquito igual. Y esto... Cuando tenga. Esto no puedo, pues vale. Rabbid Peach. Técnica de mega curación. vamos a darle más potencial, que no alcance. Creo que sí, que va a ser lo suyo. Vamos a darle, que para algo cura, pues que cure más. Y con Bowser, y con esto lo dejo por hoy, daño de esto puede ser interesante. Es que el problema de Bowser es que falla, le falla la cantidad de daño que hace, desde mi punto de vista. Creo que sí. Mm -mm -mm. Creo que va a ser el daño de arma, 40% es bastante, 210, hemos subido 80 puntos de porcentaje, así que me temo que va a ser así Y nada chavales, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya servido, que os haya entretenido y nada, una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos, sean a vuestros amigos, espero veros pronto en el siguiente vídeo, no me falléis